Hola amigas y amigos del Rincón Gráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo utilizar el efecto 3D Girar en Adobe Illustrator Creative Cloud 2018. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de crear algo similar o mejor del ejemplo que ven en pantalla. El efecto girar o en inglés revolve, sirve para tomar una curva o cualquier objeto en dos dimensiones y convertirlo en 3D, el simplemente lo que hace es girarlo 360 grados y lo que hace es crear estas formas como las que vemos acá en el ejemplo. Voy a crear una mesa de trabajo nueva y para utilizar el efecto girar o revolver en Adobe Illustrator Creative Cloud 2018 es muy sencillo, simplemente podemos tomar cualquier, cualquier forma, en este caso tomé un rectángulo y le voy a decir efecto 3D girar y le voy a decir previsualizar y le voy a decir ok, en este caso me quedó totalmente oscuro, no, sé, no se nota el 3D por, por el color, lo voy a colocar otro color y ahí está. Si yo quiero ya editar el, el efecto de, de un objeto ya, ya el cual se le ha colocado el efecto 3D girar o revolve, lo que hago es dirigirme al menú ventana y le digo simplemente apariencia en apariencia me aparece el contenido de la apariencia del objeto y aparece giro 3d para editarlo simplemente le doy clic, le digo previsualizar y desde acá lo puedo editar sin ningún problema como yo quiera, ahí está vean que sin ningún problema me, me, me hizo una forma parecida como si fuera un queso le voy a decir ok, si quieren también se le puede colocar un, un trazo y ahí está muy bien. Si yo ya quiero hacer formas más complejas como por ejemplo un bo una botella o un envase, simplemente tomo la herramienta de, de pluma y con la herramienta de pluma lo que hago solamente es hacer, es hacer la, la silueta del, del objeto que yo quiero, que yo quiero crear. En este caso le voy a dejar solamente el trazo, voy a eliminar el, el relleno y le voy a decir Efecto 3D, girar, recuerden previsualizar y ahí está. De manera fácil, rápida, hemos creado un objeto 3D, ahí está. si yo quiero simplemente le, le puedo cambiar el color desde acá o desde, desde cualquier paleta de, de muestra de color desde acá puede ser y lo va a tomar sin, sin ningún problema ahí está por ejemplo para hacer una forma como, como una dona simplemente toman la herramienta de de elipse y lo mismo le dan efecto 3D y girar si ustedes quieren la, la, la acomodan como quieran con la, con la herramienta de transformación y ahí está con la herramienta de selección la pueden ir manipulando es muy sencillo muy fácil por ejemplo para hacer un, una especie de plato igual toman la pluma simplemente le decimos efecto 3d girar le vamos a decir previsualizar y ahí está el resultado como les digo es de manera rápida, fácil, sencilla, no tiene complicaciones, ahí está. En el caso del ejemplo, ustedes observan que la botella tiene una, una especie de etiqueta, para hacer por ejemplo una, una etiqueta o colocarle una etiqueta a, a esta botella, Simplemente lo que ustedes pueden hacer es crear un rectángulo. Le colocan cualquier, cualquier color de relleno. En la descripción del video les dejo un link para que descarguen el archivo editable. toman la herramienta de texto escribimos el contenido que, que queramos que lleve nuestra etiqueta no hay ningún problema esto simplemente es un ejemplo. Y abrimos desde el menú ventana la paleta de símbolos. Los símbolos que son son unos objetos que, que van, al, van siendo almacenados en una biblioteca para poderlos utilizar más adelante dentro de cualquier proyecto de Illustrator como un objeto, como un objeto gráfico. Para crear un símbolo basado en esta etiqueta simplemente lo tomo, lo arrastro, ahí está, no le muevo nada más, le digo OK y ya está. Ahora lo que hago es seleccionar nuestra supuesta botella, le voy a decir ventana apariencia, con el objeto seleccionado le digo giro 3D, me meto a las opciones, le digo previsualizar y le voy a decir mapear ilustración. Y lo que hago es navegar con estas flechas dentro de las distintas partes de la botella. Ahí está. Suponemos que puede ser este el, el, el lado frontal. Y ahí está. Simplemente desde acá seleccionamos el símbolo que hemos creado basado en la etiqueta y le digo OK. Y ahí está. Okay. Ustedes de manera fácil y, y sin ningún problema pueden, pueden crear objetos 3D basados simplemente en una, en una silueta. Y sin ningún problema le pueden decir más opciones y pueden explorarlas las opciones de iluminación la intensidad de la luz la cantidad de luz ambiental la intensidad del resaltado el tamaño del resaltado la cantidad de los pasos de fusión del, del efecto mientras más fusión haya más más pesado va a ser y obviamente la calidad va a mejorar muchísimo del, del objeto el color de, del ambiente que en este caso es negro por defecto le pueden colocar también el, el que ustedes quieran ahí está y esto tiene muchísimas muchísimas opciones para jugar con ellas Pueden hacer que, que el remate del objeto sea, sea sólido, de acá lo pueden girar el objeto sin ningún problema. Le pueden decir que sea hueco que sea, o que sea sólido. Ya es cuestión de, de jugar con, todo, con, todo, con todas estas opciones. Ahí está. ya acá pueden girar el objeto y ahí está, 3D de manera fácil rápida en, en, en Adobe Illustrator, en este caso con el, efe, con el efecto gir, girar, ahí, ahí está, o Revolve en inglés. Si yo quiero ya conservar la forma ¿Qué quiero decir con esto? Si yo sigo, si yo sigo conservando el, obje, el, el efecto como tal, me va a seguir afectando la forma a la cual se lo, se lo he aplicado. Para que esto no siga sucediendo, simplemente le digo objeto y le digo expandir apariencia. Y ahí ya quedó el objeto con el objeto, con el efecto de manera definitiva. Si yo quiero conservar la editabilidad, pues simplemente lo dejo como está. Y no le, no le doy expandir apariencia, lo dejo como está. Si yo quiero conservar la edición del, del objeto como tal. Bueno amigas y amigos del rincongráfico.com, espero que este video tutorial les sea de su ayuda en su vida profesional como diseñadores. Y recuerden por favor pregunten, comenten, compartan. Y hasta la próxima y un abrazo. Chao.